Saludos, soy Israel Banguera, como lo pueden ver ahí en el, tu, en el título del tutorial. Vamos a proceder con la instalación de este programita. Eh, tengo la imagen para la carátula y aquí tenemos el setup. Entonces vamos a dar doble clic o pueden darle clic derecho a ejecutar como administrador. En este caso lo vamos a instalar solo para mí, solamente en español. Vamos a dar clic en aceptar, vamos a dar clic en personalizar vamos a mirar aquí el contrato está bien vamos a darle clic en siguiente aquí vamos a instalarle una carpeta donde nosotros querramos en este caso lo voy a dejar de forma predeterminada vamos a dar clic en siguiente aquí tienen todos los que tienen todos los soportes que necesita el programa ustedes pueden bromear algunos o dejarlo todo en mi caso lo voy a dejar tal cual como está allí vamos a dar clic en siguiente Aquí nos está pidiendo que si vamos a crear un icono en el escritorio, vamos a darle en este caso que sí. Siguiente, instalar. Esto lo podemos cerrar y vamos a esperar a que se instalen todos los componentes de la aplicación. Como podemos ver, aquí ya está terminando la instalación. Eh, bastante rápido, estoy es dependiendo de la velocidad del internet también. Y ya ha terminado la descarga prácticamente. Vamos a esperar a que termine el proceso. Y pronto nos saldrá el icono aquí en escritorio. Una vez no salga el icono aquí en el escritorio, ya está preparado para ejecutar el programa. Entonces vamos a esperar allí. Simplemente siguen los, siguen los pasos tal cual como se los mostré aquí. Si no les sale allí, por lógica deben de darle clic en siguiente y siguiente e instalar. Una vez aquí vamos a darle clic en finalizar. Como ya se ha finalizado, vamos a dar a actualizar unas tres veces. Listo, vamos a mirar aquí si se está ejecutando en segundo plano o no. Ahora vamos a ejecutarlo, aquí lo tenemos, vamos a ejecutarlo. Y como pueden ver, ha instalado de forma correcta no generó ningún error al ejecutarse y así de sencillo se instala este maravilloso programa esperemos a que cargue como pueden ver ya ha cargado aquí ya lo tenemos Vamos, Podemos ampliarlo aquí maximizarlo y ya para usarlo es muy sencillo en un próximo tutorial les estaré subiendo algunos eh, les estaré mostrando cómo se usan algunas herramientas para que ustedes tengan la facilidad de crear todo su contenido conforme la necesidad que tengan. Eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Chao, chao.